Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, hoy iniciamos un recorrido por las principales Copas de la Marihuana, que han tenido lugar durante estos meses de julio y agosto en Latinoamérica. Empezaremos por la Copa de la Perla, una copa joven que aspira a tener reconocimiento internacional, que celebró su tercera edición el pasado 23 y 24 de julio en Guayaquil, Ecuador. No os la perdáis si queréis conocer un poco más cómo es la realidad canábica en Ecuador en estos momentos. Eh, la Copa Canábica La Perla es un evento que nace desde la comunidad canábica ecuatoriana, específicamente de los que estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil, un evento que nació eh, con la intención de congregar a los cultivadores, a las cultivadoras y generar este espacio de encuentro, eh, tratando decir de, de, de poner, darle algo, eh, un toque importante a los cultivadores que son parte... De... Eh, importante de la base de la comunidad canábica en el mundo y que en el Ecuador también. Somos un grupo de amigos, cultivadores todos, apasionados por la planta, apasionados por conocer más, por conocer gente, por integrarnos, por expandir el conocimiento del cannabis. Eh, hemos hecho dos días de evento eh, con la intención de qué? que el primer día de evento sea un espacio donde podemos unir a los cultivadores, unir a las cultivadoras en un solo espacio con los jurados y por el motivo de que necesitamos darle un espacio a las muestras de extractos para que los cultivadores participantes, los extractores participantes también puedan catarlas de la, de la mejor manera. Lo siento, se a tercero, mi, por tu carajo, porque lo que en el Ecuador esta copa es como un grito, un grito literalmente de, de, de lucha, es un grito de rebeldía de la comunidad, de los cultivadores, por todos los cultivadores presos, detenidos, enjuiciados injustamente, por esas familias que merecen un espacio para cultivar. Entonces de esta forma este espacio viene siendo un un espacio donde nos congregamos la comunidad, donde decimos aquí estamos, donde decimos existimos, donde decimos somos la base, o sea, si va a existir una comunidad, si va a existir una industria. Esta es la base de cultivadores en Ecuador, se ha, se ha abierto, eh, se ha dado la apertura para la industria del cannabis, ¿no? Y pues eh, vemos a todos los cultivadores que están acá, son los máximos exponentes de, de cultivo en el Ecuador, que tienen muchísimos años de trayectoria, pero el, ninguno de ellos está detrás de una de licenciataria que ya está produciendo cannabis. Entonces, ¿por qué no estamos aprovechando la experiencia que tienen nuestros canadicultores? ¿no? ¿Y por qué no les damos esa oportunidad de participar en la industria? La entendamos que a pesar de que hay avances en Ecuador eh, con la legalización eh, del cáñamo como tal, el tema de la marihuana, el eh, que tenga THC, esa es una conversación que todavía se está entrando, se está, estamos llegando a eso, pero todavía no está del todo eh, eh, aceptado, correcto. Pero estos ejercicios sociales son los que realmente ayudan a fortalecer a esa comunidad en Ecuador vamos um, con tres copas al menos nacionales en el momento, eh, una se localiza en Riobamba y se hace en el mes de diciembre, la otra se hace en julio en Guayaquil, que es la Copa La Perla, y eh, finalmente tenemos la Copa Nacional 2850, que es la de la ciudad de Quito. Aquí hay congregados agricultores, hay jardineros, hay gente que hace productos, hay gente que hace subproductos como tal, hay gente que directamente se encarga de, de, de solo el CBD, y hay gente que ya está trabajando en la, el uso industrial, no, para paredes, para plástico, ese tipo de cosas, más allá de lo recreativo. La verdad que hay muchos, muchos buenos proyectos que se están desarrollando, ...eh, la verdad que... La, la, la normativa aquí en el Ecuador se está desarrollando muy, muy rápidamente. Eh, podemos hacer productos alimenticios, podemos hacer productos cosméticos, productos farmacéuticos, fitoterapéuticos. Al momento el cannabis medicinal está despenalizado desde el 2019. El Ministerio de Agricultura otorga licencias tanto para importación exportación de semillas, para cultivo, para elaboración de productos naturales, importación exportación de derivados también otorga licencia de investigación y licencia de exportación. Puedes cultivar, no hay ningún peligro en realidad, eh, no hay ningún peligro, eh, estamos desinformados, en realidad la propia ley conoce la ley, entonces eh, hay vacíos legales, eh, todas y todas podemos cultivar, no hay ningún problema, eh, para ser rápido y concuerdo no podemos comercializar. Podemos cultivar, hay huecos legales, como te digo, no nos dicen una, dos, veinte, como pasa en Colombia. Hay esos huecos legales, podemos cultivar una hectárea. Realmente, aquí lo que viene es del fin. Eh, como usuarios y como autocultivadores, pues eh, estamos luchando por eso, por la despenalización. Que nos digan eh, cuántas podemos cultivar. Si fuerte un flow pesado, me crió con verde y Salí del barrio el que siempre he respetado, con el cuerpo camao, de tanto salado. Hermano mío, yo no tiro. Parada. Miro del agua al lado porque voy psicoseada Con la cara brava y no por la maña Aquí te pueden apagar solo si se les da la gana Por eso es que yo vivo tranquila Soy amiga del de la esquina ajá, aunque ajá, hable la vecina Y que lo digan, y, y que, que lo, digan. lo digan Me tiene sin cuidado bien me conoce la china No podemos cambiar nuestro ADN Ni tampoco se presume de lo que, que no se, se tiene Cambiar lo que se siente Pero por es. Lo han hecho por cambiar el contenido de su mente Que nos detiene que Estamos muy felices de haber tenido la oportunidad De haber estado acá compartiendo Felicidades, mi brother un aplauso Muchas no sé, no pero... gracias Copa La Perla Les esperamos en Copa Cata Río Nace en diciembre En algunos lugares, me encanta Se va para México Es, es, más que... es ecuatoriano Es que cerca de ese... es de aprender a ser. O sea, Suerte a todos, mejor una vez Eventos subiendo de nivel, así que Bendiciones a todos. Sigamos haciendo que esto crezca. Viniendo en la plena. Gracias a todos. Muchísimas sí, gracias. Gracias, bro. ¡Sí! Gracias por estar aquí nada más. Así. Les bajo, les bajo, les bajo la, el hat. Gracias por creer en la planta, de verdad, no paren de luchar, estamos creando algo grande. Tenemos que demostrarle a las empresas, al gobierno, que no estamos locos, que lo hacemos bien, que es una industria grande. ¿Cómo se demuestra eso? Con hechos, cultivando. Como dice mi amigo David Ponce, legalícela a usted mismo. Así, Así que, que esta, esta fiesta, fiesta no es solo para nosotros, esta fiesta, fiesta es un movimiento social y político, político que hasta que, que no haya... haya. Un preso por plantar más en el mundo, en nuestros países, hasta que las mujeres no dejen de ser embudos humanos de la prohibición, hasta que nos, nuestros pueblos campesinos indígenas no dejen de ser explotados por ese sistema, la lucha no para. Y la legalización es apenas el primer paso, porque la comunidad canábica, la industria del cannabis latinoamericana, somos nosotros, loco. Nadie va a abrir un lugar. Nosotros somos la cultura del cannabis. La planta del cannabis para la gente del cannabis. Y 4.20, mi gente, no es hora, es cultura. En el próximo programa seguiremos por nuestra gira de copas y veremos cómo fue la Copa Farallones en Cali, Colombia. Sin duda, una de las copas más consolidadas de la región. Aquí en España los eventos tampoco dan tregua. Si este mes de septiembre hemos celebrado el retorno de ferias como Expo Grow y de algunas copas canábicas, este fin de semana podremos disfrutar en Madrid de un evento canábico diferente. Llega Jim Cannabis. Se va, a liar. Se, lía. se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Vais a a a a se va a liar. Se va a liar. La que se viene. No haces nada consciente, nada, nada, nada de la que se va a liar en puta Jinkanavi. La están liando. Psst, la locura. Se va a liar. Se va a liar. La vamos a liar. Chavales, no faltéis. Vamos a la Jinkanavi. No te tiene que gustar fumar. Te tiene que gustar pasarlo bien. Chavales, no está ni, ni, ni sabio ni escrito la que se va a liar en la Jinkanavi. Se va a liar, se va a liar, se va a liar. Y atentos, porque el mes que viene llega a Cornellá, Barcelona, la CBD GEM Business Fair. ¿Te gustaría asistir totalmente gratis? Pues atento a nuestras redes sociales, cuéntanos tu experiencia con el CBD y podrás ganar dos entradas de un día. Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 123, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Hasta pronto y muy buenos humos!